Por favor, permítame. Proyectando los puntos de ruta en su visor, Spartan. Continuaré calibrando mientras avanza por la ruta. Diagnóstico del motor completo. Excelente rendimiento.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 Ahora las granadas. Toma algunas de ese dispensador, apunta bien, y acaba con esos blancos. ¡Bien hecho! Sigue practicando. Y cuando estés listo, nos vemos para el ejercicio final. Intenta algo diferente, ¿eh? Bienvenido a la arena de entrenamiento. Conoce el campo de batalla y nuestro equipo antes de empezar el ejercicio.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 M41 en camino Sobre escudo de camino Spanker M41 disponible 30 segundos.